El, el uno, buenos días, uh, Carolina, buenos días, buenos días, buenos días. Uno necesariamente tiene que preguntarse a los fines de alentar a la población para que tenga un criterio a la hora de, de seleccionar o de dar una respuesta. Bueno, vez, ya con esa <risa> bueno, no, no, vámonos para el clima, vámonos para el clima. Tú, Olvídate de la música, <risa> programa que vengan de allá de allá arriba porque que, eh, ¿cuáles son los criterios que hay que evaluar para tomar en consideración si una gestión de un procurador fue bueno o fue mal? Resultado y no, no, no, pero resultado de qué? O sea, hay, hay situaciones puntuales que le corresponden a un procurador que son las que tú tienes que analizar y chequear, entonces a partir de ahí tú desglosas esta, esta, esta, área mal en esta, bueno en esta, no en esta para que se puede dar un análisis con relación a, a, a si fue un buen procurador o no, porque el resultado, el resultado de que... Yo lo diría que él es buen, buen guionista de películas <ríe> esa es mi, mi apreciación mucha expectativa en cuestiones de los casos más Entonces, o no el lema y político que el procurador y eso es lo que se ha tratado quizá de que nos pusieron en un cargo donde necesariamente no tenía la formación para desempeñarlo o la formación que han tenido otros como Domínguez Brito por ejemplo que siempre se recuerda Guillermo Moreno en la fiscalía y el tema que ustedes trataron así rápido es un asunto que nosotros tenemos que dedicarle un tiempo o sea es penosa la situación de la de falta de decoro con el que han sido maltratados muchos funcionarios judiciales y administrativos vinculados con la justicia, Leida, la otra leida, y así en todo el país. O sea, hay una especie de. El propio Felipe Restituyo, incluye. Por ejemplo por ejemplo hay como es posible que cuanto cuánto hace del tema de señores yo vine yo volví a la procuraduría y duré un año ahí eh, precisamente para cubrir la eh, ¿cómo se llama? la suspensión, suspensión de sí ejército. sí yo lo recuerdo que estuviste ahí bueno. yo tengo sí, casi un yo tengo yo tengo casi un año fuera de la, de la procuraduría uh -huh. como titular o, o, o un año y todavía me pasé un año ahí, ya pasé un año fuera y todavía no se ha tomado una decisión con no, relación a eso, no. ¿cómo es posible que tú mantengas en ascuas a una persona durante dos años con una investigación hecha que se entregó al procurador tres meses después de sí. haberse desaparecido Quirinito y todavía no se ha tomado una decisión y él está suspendido aunque le están pagando su sueldo, pero está suspendido pero, ¿Yo? Entonces, Amado, no hay nadie del DNI preso no, Ni de los no. organismos internacionales no. Ni del Interpol, ni de Pater Que no han encontrado a Kirinito Entonces quieren que Felipe sepa no, dónde pero está Pero oye, ¿y por qué no hay No, no, no, no investigan el sistema penitenciario? Porque Red, eso era lo que lo trasladaban Y correcto. lo traían al Palacio de Justicia Y lo llevaban otra vez Y lo trasladaron de San Cristóbal ¿a qué estaba? Sí, De San Cristóbal para acá con, Como parte de, de un plan Eso te demuestra que eso hay un problema de, institucional de, terrible O sea, que está, hay muchas instituciones y involucradas y que, tienen que tienen que ver con esto entonces eso es un tema para un el próximo, sí y, y, y, y un y un tema para el próximo gobierno también mm. porque...